Espeje a fondo. Mirá, mirá que feo. Que enredo que te hizo. Lumpia, Dobla. Ah, lo. Ah, mira que... Tenía hambre, parece. Muy <risa> oh, bueno. El <risa> pique al lado del bote. A dice dale. Dale que está acá. No, Mojerneando. <risa> <risa> al lado uh, del bote. Mirá. No, increíble. Mientras desencarnábamos el otro. Increíble. Al lado del bote. Bueno, seguimos en altos verdes. Una pesca, la verdad, más que buena. Bueno, estamos promediando el mediodía. Como ven, se planchó la laguna. Todos ya sabemos cuando se plancha que se muere. Pero empieza el otro pique. Bueno, hablando de que se corta el pique. En vivo. Mira en vivo, no lo pensábamos, íbamos a mostrar la comida. Sí, <ríe> <ríe> <ríe> impensado, impensado qué esto. Qué Estoy de impensado, esto salió en vivo sin querer queriendo, diría el Chavo del 8. No verano parece bueno aflojó el pique por el tema del calor y la planchada pero bueno como se ve se sigue dando vamos a seguir ¿eh? la laguna por favor ¿La altos verdes yo ah, pensé que estábamos no en chasico cuando se plancha chasico que se pique. bueno no estamos en altos verdes gente ¿La viene acá, la uy la imagen, encima del cielo en el agua jornada Dari Pescado che. de medida, le falta frío todavía la laguna pero muy buena actividad fíjate que estamos con la laguna planchada mal pero linda, linda medida, linda pescado está saliendo? Sí, decente miremos un poquito también que el anzuelo es un 2-0 es un 2-0 y el pescado agarra Cadito de medio, 28, 29 centímetros. Lindo. Perfecto. Seguimos. Allá lo ramo. Ahí, clavalo, clavalo. Oh, oh, oh, condición plancha. Espectacular la gente de los Pauchas común, eh. No perdonar, eh. Confilé, compañero. ¿Cómo nos salvó el dientudito, eh? ¿Cómo nos salvó el diendudito, paisa? Sacarito <risa> un sanguchito. Vine y. diendudo. El mix. Condición plancha. Juan ah, corraste uno allá y papi se vino con el pestadito. Seguimos. Perdible, Alto Verde Gustavo, pica y pica, eh, condición plancha, cátedra hoy. Qué manera de hacer de cama la, la perna roja. Hoy, no como... hoy lo tapaste de cama al guía, eh, hoy el alumno superior maestro amigo, esto tiene que quedar asentado. Y bueno, después de 20 años hermano, amigo, había que aprender, ¿no? se te dio, te felicito, Ajá. vos también Juanca, ¿eh? cerraste el día con este hermoso ejemplar el de arriba, eh.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 Faltó un poco más de viento, pero no podemos quejar. Mirá, 50 pescados no es para merecer, son 100 milanesas. Olidante. Olidante. ¡Qué escondida! Mirá, es ¿eh? impresionante. Mirá, va. ¡Ah!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 no me acuerdo más yo? No. Yo ah, no, yo que... no. ¿O no. Sí, sí, está bien. de es acá. Pescado muy, muy combativo, muy combativo. Está picando más o menos 70, 80, 90 centímetros. Tenemos abrazoladas, reguladas a esa profundidad. Porque, bueno, con el tema del frío se ha ido un poquito más abajo el pique, pero realmente unos pescados espectaculares. Tenemos.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 Qué pena, qué pena. pena. <tose> <¿Qué? tose> ¡Genial total!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 Por, por lo menos con la caña ajena, boludo. Bueno, se, seguimos la cena, otro pique para que vean la intensidad del pique de todo, matumbo grande. ¿eh? Mirá. Lo no, cagué, me robé la gente. Sí, me mira, mira la, mira la cola azul, tiene. Miren la cola azul, miren que picado. un poquito más! un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Ay, está! ¡Mira qué pescado! ¡No! ¡Eh! ¡Eso es para <ríe> que vea que soy buen compañero! ¿verdad? Mira, mira, ¡Qué compañero tenés! ¡Qué <risa> saco ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué ja ja! chico! ¡Qué Ahí, ¡Qué ¡Me da mucho ¡Qué el guía el que sabe el Carlos Grande ¿eh? el el Un